hablando ¿viste? Eh, eh, le gustó mucho a, a Raquel eh, que Biden estuviera arriba o ganando. Claro, sí. ese, ese es su derecho. Sí. <risa> Señor, lo, lo, los trunistas están como callados, apagados, tímidos. Están esperando que Donald Trump tire su, su último cartucho, que es llevar a, a primero ver los últimos resultados. De estas elecciones que sin lugar a dudas están cerradas. ha estado que Estamos hablando de unos mil votos de diferencia como estado de, de Georgia. Eh, eh, otros ya tienen una diferencia un poquito más alta, pero eh, va a ser, eh, van a, eh, por ejemplo, en Georgia está, por ejemplo, Nevada, que, que está muy cerrada la, el tema. Tenemos ahí, señor director, el link que le enviamos eh, de Google y quiero explicarle algo sobre este link para que ustedes vean cómo está la situación. Estos son proyecciones, miren, esto es proyección, estos no son resultados finales, que hay gente que están confundiendo entran a google, usted entra a google al buscador y le pone elecciones de Estados Unidos y le va a salir esto, pero estos son proyecciones, estos no son datos oficiales todavía, pero la proyección es que Donald Trump tiene, tiene 214 votos electorales y Biden unos 264, el estado de Nevada, este que ustedes ven aquí este es el estado de Nevada está muy pegada las cosas, igual que el estado de Georgia este que está aquí Está un poquito... Ah, ah bueno, señor, ah, pero el señor director es un tipo que está bien. Miren, miren el estado de, de Georgia, que significa 16 votos electorales. ¿Cómo está la diferencia? Estamos hablando de unos menos de 20 mil votos eh, entre Trump y, y Biden. Entonces, vamos al estado de Nevada. En el estado de Nevada, señor director, aquí vemos eh, que la diferencia estamos hablando de menos de 8 mil votos, 7 mil y pico de votos de diferencia. Ahí va a ser muy cerrada. Entonces, en este estado, Nevada, que es el estado que le va a dar a Biden, la presidencia de, de los Estados Unidos, porque estamos hablando de 6 votos electorales, más 264 que ya él tiene, estamos hablando de los 170 votos electorales que es lo que se necesita para ganar la presidencia de Estados Unidos, ahora todavía, en esta proyección se ve que Michigan aquí, por pues, lo que sea aquí señor director en, en Michigan, ok en Michigan vemos que supuestamente está en 99% ya de, de contabilizados los votos y vemos eh, una diferencia ya un poquito alta, eh, un 50.6 a un 47.9. Esto es una proyección porque hay todavía que esperar que Michigan termine al 100% de contar los votos y que el estado de Michigan declare el ganador de esos 16 votos electorales. Eso fue uno de los estados sorpresa ¿eh? que Donald Trump eh, al principio pensaba que se iba a, a llevar. Eh, lo estado que Donald Trump está esperando, que Persilvania aquí, que se, se ha pegado mucho aquí, señor director, ok, tengo Persilvania, miren cómo está la situación. Donald Trump ahí llevaba unos 300 y mil y pico votos abajados, bajado, pero la tendencia es que Donald Trump gane Persilvania. Pero, análisis. Aún Donald Trump ganando Persilvania, no Carolina o Carolina del Norte y Georgia, no completa los 270 votos electorales, porque ya Nevada le haría uh, falta, y Michigan que se, y, y Wisconsin, aquí, señor director, aquí, Wisconsin, que es un estado también que eh, eh, se esperaba que Donald Trump ganara, ahí estamos hablando de menos de 20 mil votos de diferencia a favor eh, de Biden. Entonces, estos todo estado, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, eh, Carolina del Norte, Georgia y Nevada, ese era los estado clave para uno u otro ganar. Entonces, vamos a ver, señor director, eh, el video que le envié de la entrevista que hizo el senador Sander, número 3, señor director, para que usted vean este análisis que hizo el senador. Eso fue el 24 de octubre. El 24 de octubre, en una entrevista que le hizo Jimmy Fallow en su Light Night Show eh, sobre las proyecciones de la elecciones para este eh, pasado 3 eh, de noviembre es lo mismo que se está viviendo parece que Sanders sabía lo que iba a suceder que es lo donde yo me apoyo y digo que Donald Trump sabía lo que iba a suceder también Donald Trump sabía que las elecciones se iban a ver así como se están presentando en este momento y él ya venía especulando con el tema del de fraude esto es para forzar en caso de que un estado de eso quede muy pegado solicitarle al estado que queden los votos, el reconteo y que el Estado emita eh, si hubo o no algún tipo de alteración en la votación. En caso de que el Estado siga diciendo que Biden ganó en ese estado específico, pues entonces se van a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Vamos a escuchar esta entrevista, señor director. You're going to have a situation i suspect in states like pennsylvania um, michigan uh, wisconsin other states where they are going to be receiving huge amounts of mail-in ballots and unlike states like florida or vermont they're not being able for bad reasons to begin processing those ballots until i don't know election day or maybe when the polls close that means You're going to have states dealing with perhaps millions of mail-in ballots. Here is my worry. What polls show and what studies have shown is that for whatever reason, Democrats are more likely to use mail-in ballots. Republicans are more likely to walk into polling booths on Election Day. It is likely that the first votes that will be counted will be those people who came in on Election Day, which will be Republicans. And here is the fear, and I hope everybody hears that. It could well be, and, you know, I don't know what's going to happen, nobody does, but it could well be that at 10 o'clock on election night, Trump is winning in Michigan, he's winning in Pennsylvania, he's winning in Wisconsin, and he gets on the television, and he says, thank you Americans for reelecting me, it's all over, have a good day. But then the next day and the day following, all of those mail-in ballots start getting counted and it turns out that Biden has won those states. at which point Trump says see I told you the whole thing was fraudulent I told you those mail in ballots were crooked and I got you know we're not going to leave office so that is a worry that I and, I and a lot of people have cortecito so solamente y le agradecemos a nuestra cadena banavic del show de Jimmy Fallon Miren, es lo que está sucediendo. Mayormente los republicanos salen a votar el día de la votación. No son muy dados a votar por eh, el correo postal. Recuerden que se rompió récord este año por muchas razones. Eh, primero, el tema del COVID. La gente no, eh, los demócratas se cuidan mucho más eh, en salir a votar. Hicieron su voto por el correo postal. Los latinos también. Muchos latinos eh, fuera de los Estados Unidos votaron por correo postal. Recuerden la entrevista que le hicimos a Jim Breston, ex embajador de los Estados Unidos, que él motivaba mucho, recuerden que Jim Breston pertenece al Partido Demócrata, él motivaba mucho que la gente votara por eh, postal, por correo postal, porque hay muchos estadounidenses, ciudadanos norteamericanos, que viven fuera de Estados Unidos, pero que tienen todo el derecho de votar. Incluso tú lo podías hacer desde aquí, desde República Dominicana, desde Europa, desde China, desde quiera que tú estuvieras. Tú solicitabas tu boleta, te la enviabas, tú la llenabas y la devolvías ya con el voto. ¿Qué pasa? Que sucedió prácticamente lo que Sanders planteó el 24 de octubre. Los primeros votos, recuerden que esas valijas y los votos se cuentan el día de. Entonces comenzaron a contar, obviamente, los votos que están ahí, que fueron los votos del día de las elecciones, del 3 de noviembre, esos votos comenzaron a sumar a, al presidente Donald Trump. En esos estados principalmente que menciona, eh, Wisconsin, Michigan, eh, Pennsylvania Ahora bien, cuando comenzaron a llegar estos votos, a contar, no a llegar, a contar estos votos que hicieron los estadounidenses a través del correo postal, entonces la cosa comenzó a cambiar. Y es por eso que hemos visto en este momento la balanza favoreciendo a Joe Biden. Esto hay que esperar, esto hay que esperar, cómo Donald Trump va a asumir la situación y, una posible, eh, y un posible ganador a la presidencia de Joe Biden. Hay que esperar, porque Donald Trump ya tiene su plan armado, desde que, de, que le hicieron fraude, él salió diciendo en Twitter que me hicieron fraude, que yo gané, que hay que investigar. Entonces, esto no es bueno para la democracia de Estados Unidos, pero el pataleo es normal. Siempre que está perdiendo, el pataleo es normal. Pero, de todas formas, mis amigos que están en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, que nos están viendo a través del 10-14 de Canadá América, hay que esperar. Todavía no se sabe dónde está el dinero, si Trump o Biden. Hay que esperar ya luego que Biden oficialmente llegue a los 270 votos electorales ver la reacción de Donald Trump, porque está en todo su derecho, en todo su derecho de reclamar reconteo y el Estado X que él eh, eh, le pida eh, tiene eh, por obligación de hacerlo. Ahora hay que esperar eh, ya eh, un, un segundo resultado, yo adelantándome un poco a lo que podría ser el escenario de que Biden gane la presidencia. Entonces, esa es la situación en los Estados Unidos. ¿verdad?